Hay mucha gente que se pregunta ¿por qué yo le he sido fiel? Si yo he llorado y yo he sufrido y aún sigo creyendo en él Yo le respondo sin dudar, es que él es todo para mí De él yo estoy agradecida y es que por él yo estoy aquí yo vivo solo por su gracia, por su gracia y su poder, de él yo estoy agradecida, yo le doy la gloria a él. Yo vivo solo por su gracia, por su gracia y su poder, de él yo estoy agradecida, yo le doy la gloria a él.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 Vivo solo por su gracia, por su gracia y su poder. Yo estoy agradecida, yo le doy la gloria a Él, la gloria a Él, la gloria a Él, la gloria a Él.